En este video les quiero hablar a ustedes de mi experiencia en la limpieza. Bueno, yo trabajaba en ese lugar como dos años o casi dos años, no sé más o menos. Pero sí tengo bastante tiempo trabajando en ese lugar. Bueno chicos, ya es hora de mostrarles a ustedes el video que les quiero mostrar. Así que prepárense. En esta escena pueden ver un carrito donde metemos todos nuestros materiales de limpieza Primero limpio el baño, que es más complicado porque hay que limpiar muchas cosas. Entonces después limpio las cosas que son más fáciles para así ahorrar tiempo. Cuando esté limpiando el baño, primero tengo que limpiar las cosas que están más limpias o las partes que están más limpias y después limpio las cosas que están sucias. Así es como funcionan las cosas aquí. En el baño siempre hay una lista donde tenemos que, cada vez que limpiamos, escribir nuestro nombre, el día y nuestra firma. Después de limpiar el baño, empiezo a limpiar la cocina y todo tengo que controlar al igual que el baño y ver dónde está sucio, si falta algo y todo lo demás. Cuando termino de limpiar la cocina, entonces limpio las oficinas. Le voy a mostrar un poquito de todas las cosas que más o menos limpio en una oficina. Cada vez que mi pañito está sucio, debo de sustituirlo por uno nuevo. Y así tengo que hacerlo continuamente hasta que todos los, pañito, los pañitos estén usados. Cuando ya terminé de limpiar las oficinas, entonces empiezo a limpiar el pasillo. Con esto es que barremos. Cuando finalizo y ya todo está limpio, cojo la basura. Y también los trapos sucios para llevarlo a un cuarto donde están todos los trapos sucios y para botar también afuera la basura. Y este fue mi último día aquí en este trabajo. Y la verdad que lo voy a extrañar mucho. Bueno chicos. Hasta aquí llegó el video de hoy. Nos vemos en un... Nos vemos a la próxima.